Esta cabaña da la sensación de estar flotando en el aire, ya que se encuentra al borde de un acantilado. Se trata del proyecto Boulder, ubicado en Fiordo de Isefjord en Noruega, y fue diseñado por la firma de arquitectura Snoeta. Consta de cuatro cabañas con materiales y formas diferentes, cuyo objetivo es armonizar con la naturaleza circundante y brindar una experiencia única a sus habitantes. Las cabañas de dos niveles cuentan con cocina, comedor y servicio sanitario. Los arquitectos eligieron trabajar con madera y hormigón con agregados del sitio real como materiales principales para el proyecto. La madera utilizada para construir las cabañas es cedro rojo sin tratar que se volverá gris con el tiempo, para crear una apariencia natural y mezclarse con el paisaje rocoso. Para ampliar la información, visita Blogarte Plus.